Más de 400 años han permanecido las monjas clarisas en Molina de Aragón. Se marchan, se tienen que marchar, no muy lejos, hasta Soria. El alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes, en su intervención, quiso transmitir toda la emoción, cariño y afecto que siente la población de Molina hacia las monjas clarisas que tanto han dado y que no se va a olvidar de ellas. Como alcalde quiero transmitir todo el cariño devoción y afecto que la ciudad de Molina os tiene... ...un afecto que no vamos a olvidar... ...toda la ciudad os ha robado... nuestros mejores deseos... ...en esta nueva etapa que vais a comenzar. ...han sido 440 años... En ...donde vuestra labor silenciosa y discreta... ...desde la clausura de la ciudad... ...pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha quiso en su discurso poner en evidencia su adoración por las monjas de santa clara recalcando que siempre que se acerca a molina de aragón intenta pasar por esta iglesia y aunque a veces está cerrada y aunque solo sea desde fuera observa con admiración esta belleza sobria y sencilla de este templo desde hace mucho tiempo siento un vínculo especial en santa clara Comparto la comunidad siempre que vengo a Molina. Intento entrar en Santa hectáreas y si lo puedo, al menos desde fuera, la observo con admiración. La belleza sobria, sencilla de este templo Me tiene enamorado. Y por su parte, las monjas clarisas escribieron un manifiesto agradeciendo el calor recibido durante todos estos años. Esta es tiene que dejar después de 140 años de estancia entre nosotros. Y lo hacen con todo el dolor que supone abandonar una tierra y unas gentes con las que esta comunidad ha estado siempre vinculada. Con unos lazos tan estrechos que podríamos decir que son como lazos de Por su parte, el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Atirano Rodríguez, en su discurso felicitó la encomiable labor realizada durante esos 440 años de vida del convento, además de a los molineses, por haber sentido viva la presencia de las monjas en medio de ellos y haberles hecho partícipes de la localidad. Y agradeceros y felicitaros a los molineses por haber sentido siempre viva la presencia de las monjas en medio de nosotros. Creo que este aspecto es muy importante tenerlo en cuenta, porque como decía antes, a pesar de la distancia, vamos a poder mantener esa comunión en permanente, constante, con Jesucristo y entre nosotros.